actualizamos ambos, pasado y futuro. Pero digamos que el, el doble cuántico recorre nuestras siete frecuencias en estos tres tiempos, todo el tiempo, todo el día, todo el tiempo. Entonces, eh, una vez que yo empiezo a hablar este lenguaje, empiezo a confiar más en que coexisto en estas siete frecuencias en estos tres tiempos. ¿Por qué? Porque me voy dando cuenta que tengo respuestas y entonces vuelvo a generar nuevas preguntas y así voy integrando y voy a, creciendo en confianza. Es esa famosa frase que dicen todas las leyes espirituales, conócete a ti mismo, es conocerme a mí mismo, cómo funciono en distintos espacios-tiempo. Y como ahora las leyes físicas lo explican también, y llegan a las mismas conclusiones que las leyes espirituales, ¡guau! Wow, es un viaje de ida, es un viaje de ida, a mí me cambió la vida, es, es increíble. Así que esto de, de conocernos a nosotros mismos en diferentes espacios-tiempo nos va dando esa sensación de conocernos cada vez más, generando cada vez mayor confianza en nosotros mismos, porque nos vamos conociendo cómo funcionamos en esas distintas maneras de percibir la realidad. Entonces, voy teniendo como este diálogo conmigo mismo. Entonces, yo me voy a dormir, me hago una pregunta y durante 40 días, cuarentena, ¿suena familiar? Durante 40 días espero que mi doble cuántico recorra todo el espacio de información que existe en forma de partícula onda.